Pues ya estamos de vuelta en este 8 Magazine y nos ponemos de pie porque saben que llega el momento de ponernos manos a la masa. Pues sí, porque nos encanta hacer cosas en este 8 Magazine y nos encanta que nos enseñen a hacer cosas bien y además a decorar nuestro hogar, es algo que nos vuelve locas. Y lo hacemos, y si es posible, los lunes, cada 15 días, gracias a Javier de Floristerías Mayo, a Mayo Flor, que está ya aquí con nosotras en este 8 Magazine, en este plato. Muy buenas Javier. Buenas noches. Hoy te podemos recibir un poco más dignamente. Gracias la verdad es que el cambio este color. Es, es bastante curioso. Aunque bueno, para color, color me da el que va a poner hoy. Siempre nos pone el, el toque multicolor y floral. Y además hoy creo que vamos a hacer algo diferente que no hemos visto en este 8 Magazine todavía. Siempre intentamos hacer algo que os sorprenda, por lo menos. El año, la semana pasada fueron el tema de los helados, os acordáis, con las pajitas y tal. Y lo que intentamos es eso, que las amas de casa puedan en cada momento... El sorprender a sus invitados en casa. ¿Qué vamos las a hacer? Los amos o los amos. Los amos, sí, que sí. Que cada vez los amos se preocupan más de decorar las mesas y los platos de comida y los aire, y Pues por ahí vamos a ir, por decorar un poco los platos. Uh -huh. Los platos. Y, y lo que hemos traído son dos platos, dos puentes. Dos puentes. Como las típicas puentes que se están utilizando para los pinchos ahora. Bueno, pues. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Vamos a utilizar únicamente las cabezas. En este caso he traído cuatro tipos de margaritas diferentes. En, en amarillo, en rosa, en fusia y de botón, el Chris Green, que te acuerdas, os acordáis que ya lo hicimos sí, alguna a mí me gusta vez. Mucho. Y aparte he traído Hipericul, no sé si lo conocéis, que es muy bonito, en rojo, lo hay en rojo, en verde, en muchos colores. Pero eso es flor o es fruta. Estos flores, flores, flor, es flor. porque es que parecen como vallas. Sí, sí, sí. Una vez que se abre, luego saca como una florecita. Pero bueno, como es bonita, es así. Es que y vamos a utilizar, ¿Sí? en este caso, solamente las cabezas. Yo de hecho creo que esas flores, como decías Javier, las utilizaban en mi pueblo mis abuelos de pequeños para sí. hacer cuentas. Eh, exactamente. Mírate. Y se emplean también en algunas cosas, en herbolarios, se emplean este tipo de, de material hipérico. Eh, también os digo que ahora que llega la noche de San Juan, se utiliza para hacer algunos aquelarres y algunas cosas Uy, de brujería tipo gallega, que eh, bueno se meten en un sitio, te lavas en aguas, en, al día siguiente te lavas la cara con aquello y bueno este tipo de historias muy muy muy muy gallegas y muy de de de druidas. Ana, yo no soy esto que es muy fan de Iker Jiménez y estas cosas se las lleva muy se las lleva muy a pecho. Bueno, vamos a ponernos más manos a la obra. Entonces, tenía que de ver que esto luego quedaba aquí, ¿no? Que nos lo podemos claro. sí sí sí ya. <risa> <risa> calla, calla, que ya si no se nos da cuenta. <risa> a ver si me acuerdo de preguntarle a una clienta que va todos los años a buscarme etérico. Y, y os cuento el, cómo cómo es la historia Como veis estoy tú cortando las cabezas justo al ras para que no se nos voltee nada, ¿de acuerdo? Sí, porque si al bien hago, Fijaros, por cabo, si, si queda un poquinito, no nos va a quedar. Entonces vamos a, a hacerlo que quede, sí, como eh, si fueran tenteños. Justito, bien plano. Vamos a ir haciendo como una especie de serpentinas con ellos, uh -huh. ¿de acuerdo? Formas sinuosas, entonces por lo que veo, ese es... Sí, eh, me ha parecido lo más adecuado, es una forma sencilla de, de hacerlo... ...que tú esto, Javier, claro, lo pones en práctica en tus eventos... ...que entiendo que ahora en Mayo Flor tienen que ser muchos... ...tenéis que estar a tope... ...impresionante, estamos a tope, estamos muy contentos... ...porque este año, más que ninguno, están confiando en nosotros... Eh, ...empresas muy importantes de, de la ciudad... Eh, ...fincas muy importantes de la ciudad para hacer eh, sus eventos con nosotros... ...y la verdad es que estamos muy, muy, muy contentos... ...de, de, de la labor que, que estamos consiguiendo hacer... <risa> ¿Entes? Qué bonito nos está quedando. Vale, vamos a hacer unas bueno, espirales. Sí, bueno, sí, los sí, sí, sí. Nosotras somos las animadoras, a las cheerleaders. Y... Sí, sí. Aquí todos ponemos nuestro ganito de arena. Bueno, eh, una espiral de este color ya nos ha quedado. Vamos a retirar estos dos tallos y vamos a poner. Sí. Otro. Si sí quiero, amiga, está todo pensado. Volvemos a siempre a la idea de que quede bien cortadito. Hay dos historias. Como veis, esta vez no, no hemos utilizado agua, no le hemos echado agua al, al recipiente. Claro. Lo ideal es echarle agua si queremos que se conserve. Yo en esta ocasión no he querido echársela para... Un pelín en el fondo del plato. Exactamente, con ello conseguimos que nos dure el, más tiempo el... Ya se parece que flotan las flores. ¿Durante cuánto tiempo se mantendría? Esto así, semanas. ¿Sí? Pero muchas semanas, porque así es como eh, la flor consigue tener más absorción, con lo cual la duración puede ser impresionante. Porque no depende de subir por el tallo, claro. Es más corto. claro. Exactamente, exactamente. De hecho, aprovechamos para decir una cosa: según se nos vayan estropeando las flores en casa, veamos un poco así, le vamos a ir dando cortes, cortes continuados y vamos a ir consiguiendo que la flor la, le alarguemos muchísimo la vida. Va aguantando. ...mucho, mucho podemos alargar con este sistema de ir cortando cada vez la flor más cortita. Como veis estoy jugando con ellas, con, los, con las flores un poquito más grandes, más pequeñas... ...para colocarlas en unos sitios u otros. No sé si os estáis fijando, si el, sí. el del espectador se está dando cuenta de cómo voy jugando con las pequeñitas... ...para ponerlas aquí, a los extremos, donde, en las zonas donde me interesa para dar esa forma. Ahora vamos a colocar, por ejemplo, ¿os parece la fucsia? Sí, porque veo que son colores verdes, malvas, fucsias, vale. que, que pegan muy bien entre sí. Contrastados. Súper divertido, súper divertido. Sí, con los niños también o con los adolescentes. Pues, por ejemplo, este es un porque trabajo. A esto de las flores le gusta a todo el mundo. Sí, Este es un trabajo que, por ejemplo, para hacerlo con niños eh, es estupendo porque les, les vas metiendo la idea de que, bueno, eh, es un material que lo metemos en sus vidas, en la, la, Se las flores. Sí. Sí. Igual que estamos metiendo otros materiales, que como pues la gastronomía o eso, vamos a meter también las flores y que sepan que las flores no hay que tenerlas miedo, que se puede hacer cosas muy bonitas con ellas. Podríamos enmarcar esos jardines horizontales? no, verticales. Y aquí vamos a pues colocar ahora. otro verde. Pero entre medias, vamos a dejar un poquito de espacio porque le vamos a colocar al final... Es que hay una sorpresa que tiene para Javier Guardada. Que no se la ha querido enseñar, pero que estamos viendo por aquí detrás de la mesa nosotras. Sí. ¿Qué me da a mí que van a ocupar un, um, un espacio en este plato floral? ¿Y no son precisamente flores? No. Me voy a decir otra vez lo de aceite podemos moler, que es últimamente lo estoy diciendo mucho. Voy a ver si me controlo un poco porque voy a, me van a llamar Mayra a este paso. No, pero es que es verdad. No quiero yo desvelar nada. Bueno, esto casi lo tenemos. Casi, casi, Parece casi. Como ves, queda súper atractivo. Al menos la persona que venga a nuestra casa y lo vea se va a quedar muy sorprendido de, del trabajo que, que lleva. Como veis... Además de bien cuidado, sí. porque esto que te lo preparen cuando vas a una casa... Es maravilloso y es un regalo a la vista y también al olfato. Que no saben ustedes qué aroma desprenden ¿Sí? tan rico. con el corte, sí, efectivamente. ¿Qué os parece si entre medias de esto en lugar, otro día, en lugar de meter solamente esto, metemos también, por ejemplo, unas fresas? Y una de estas líneas son, es de fresas. Y que luego las piquen y ya estén lavadas. A, a, que está, ¿A que está bien la idea? ¿Eh? Para lo que llegan los platos, los pues aperitivos fresuquis. ...a que os gusta la idea... ¡Hombre, me encantan bueno. ¡Me encanta, ¿Y me aquí encanta! En... Y aquí... Tú te los comes... Ana Esther menos es aquí la lista, el grupo... Bueno. ...ya sabe claramente Yo su posición... Su vamos posición a, ir colocando a la meta. aquí ...en lugar de colocarlo continuados... ...lo vamos a colocar un poquitín haciendo... ...grupos... Sí. Claro. ...además una textura Ay, distinta... ...es que Javier nos juega con las texturas... ...con los tamaños, con los colores... ...es importante en estos trabajos un poquito la limpieza, ¿vale?, del trabajo. Todo se reaprovecha, no tiren nada. Como veis, vuelvo a lo de todos los días... Eh, ...veis que con muy poco, porque hemos utilizado uno o dos tallos de margaritas... ...estamos creando un trabajo, es decir, que con menos de 10 euros... Podemos hacer un trabajito. Está bien de esto. ese apunte porque nunca hablamos de precios para que vean. ¿Veis? Este es el corte que hay que darle, que quede justo al ras para poder colocar nuestros frutos bien en el plato. Y los vamos colocando aquí. Os estaba diciendo que es muy interesante si esto lo pudiéramos hacer también con frutas o. ...utilizar cualquier elemento que tenemos en casa... ...que ya lo dijimos una vez... ...os acordáis del tema de... de utilizar botones... ...que dijimos en una ocasión... ...o utilizar cualquier otro elemento... ...que podamos tener por casa... ...sabes a me voy yo como a semillas... ...por ejemplo, con todas las semillas que tenemos en casa... ...es decir, imaginaos unos ...para ...de diferentes garbanzos... ...y entre medias podemos meter... Algunos elementos de flores, también vamos a elegir en ese caso los elementos de las flores que sean colores más ocres a lo mejor no colores tan brillantes y tan primaverales como estos, pero hay muchos colores que nos combinarían muy bien con, con todo ese tipo de, uh -huh. de semillas que son al fin y al cabo lo que son las la, las alubias, las alubias son geniales. Las alubias... Un día os, os voy a sorprender. Además hay muchos colores, jaspeadas, impresionantes, Vamos a limpiar un poco esto. Un poquín, Fabián, limpiando, y nosotras mirando. Y nosotras mirando, un es, es la vida de la presentadora. Pero, ¿Qué, qué, dura <risa> bueno, ¡Qué dura es! ¡Qué dura es la vida! Venga ya, vamos uh, a ya colocar. lo a <risa> Vamos a colocar, como siempre, unas hojitas debajo, ¿vale? Vale. Unas hojitas que las vamos a poner debajo. A estas hojitas le vamos a hacer estas, ya las tengo preparados y a esta le vamos a hacer como otras veces y lo vamos a recordar, ¿nos parece? Sí, aquí recordamos, aunque allí en esa otra hoja ya está hecho. Le vamos a quitar el nervio, con mucho cuidado, con mucho cuidadito, le vamos a quitar el nervio, para que nos asiente bien la hoja y lo que, tengamos, lo que pongamos encima no nos cabece, ¿de acuerdo? Esto para cualquier tipo de de vamos a ponerlo debajo vamos a calcular lo larga que es nuestra mesa vamos a ponerlo debajo con esto conseguimos, como veis que ahora ya en ningún Uy, momento más. nos cabecea, sí. parece un Uy, camino de mesa esto para una mesa así alargada una encimera así alargada y hemos traído la sorpresa que decías tú ahí estaba que vamos a utilizar rodados. unas piedras Vamos a colocarlas entre medias y nos van a dar ese toque final. Seguro que más de un jarrón en casa tienen de esas piedras puestas. ¿Qué, ¿Qué no saben qué hacer con ellas? Sí. Solución. Vamos a hacernos aquí un poquito de solución. Espacio. Mayor, Ahí, para colocar aquí otra. Es una no facilidad, este y yo. Solución Lo, puede, mayor, lo pueden tuitear también con el hashtag solución Mayoflor bueno, yo creo que con esto casi el espacio lo tenemos más o menos ocupado Más de uno se va a pensar que esto es el plato principal y se va a liar ahí Yo creo que sí yo Tenemos que un sí. problema Y Pero ahora, no. para terminar Vamos a colocar Otra textura, otra... Simplemente unas líneas de... Vear gras. ¿Eh? Sí, ah, gras. Vamos a utilizar la misma línea que llevamos de la. Y le vamos a dar un poquitín de. de Ahí es como yo, ¿sabes con qué? Con las cintas de los paquetes de regalo. Y se quedan sí, rizaditas, rizaditas. ¿Eh? Es Exacto. verdad, yo con la, con la tijera. Sí, sí ¿eh? te pues, Con esto lo que vamos a conseguir es unificar el trabajo. Espera que aquí ahora vamos a hacer el contrario. Y vamos a conseguir, como estamos diciendo, unificar nuestro trabajo. Un segundito, y ya lo tenemos. Qué bonito. Casi, casi, a punto. Me falta el último golpe. Esto es como si estuviéramos cocinando realmente. Sí, Les para mí a es un poquito. Ya está, casi a... quejen. ya está casi a punto. Para mí es casi. un poquito el, la idea de, de, de este tipo de trabajo, un poquito más diferentes, que es un poco. Yo alguna vez en, en la escuela de hostelería hemos hecho trabajos parecidos a esto, eh, ayudando un poco a la presentación de, ciertas, de ciertos platos. Y queda espectacular, porque presentamos sus platos y nuestros nuestro, centros. De mesa? Y nuestros centros, exactamente. Que maridan. Ahora ya también se puede hacer el maridaje entre comida y flores. Ya nos hemos puesto gastronómicas totalmente. Si es que esto de es, ser es la hora de la cena ya. Mm. Esto fluye, qué mal! Separamos un poquitín para que nos quede un poquito más arroyado. Bueno, y nos, Como veis, nos queda un trabajo muy sencillo. Espectacular. A mí me ha encantado. ¿Te gusta? Mírenlo, mírenlo. Si es que parece una obra de arte. Me ha encantado. Sí, es como un cuadro, un lienzo que se ha ido pintando de las manos de Javier de Mayorflor Flor, que ha estado aquí con nosotras. Haciendo lo posible y lo que es más importante, compartiéndolo con todos ustedes, porque es de lo que se trata. Porque ahora pueden hacerlo ustedes en sus hogares, en conjunto, en familia, entre amigos, entre amigas, como quieran Pues Javier, muchísimas gracias, gracias por habernos a acompañado una semana más. Te esperamos en 15 días con flores para mi casa. Para que, tu casa. Que nos las llevamos para <risa> la nuestra, Javier. Muy bien. Muchas gracias, te espero. Muchas gracias a vosotras. Y a todos ustedes, pues ya saben, les esperamos también mañana martes, ya en nuestro horario habitual a las 9 y media de la noche, con magia y muchos otros platos fuertes. Hasta mañana.